¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Sean bienvenidos a un nuevo video. Espero que su día vaya de lo mejor posible. Que les esté saliendo todo a la perfección. Y si no es así, pues distraiganse un ratito, ¿no? El día de hoy vamos a estar reaccionando a los mejores TikToks del mundo, ¿vale? No olviden dejar su like si les gusta. Vamos a empezar con el video. Así que vamos pues... God is love. Aquí trabajando en una esquina puesta en el centro de Puerto Cordés, ¿cómo está María Martínez? Dios, jodida, pero no es tu culpa. No, lo bueno fue sincera la señora. Está mal, la está pasando mal, pero le dijo: no es que no es culpa el señor. No, pobre señor, te salió ahí una vez, no, hermano, pobrecita. Así es, amigos, tenemos aquí la promoción del pantógrafo. Puedo hacer ficha, puedo. Hacer tarde, horarios escolares, hojas contables, horario de trabajo, horario de oficina, mapas conceptuales Y otra cosa muy importante, como psicóloga le doy un consejo Tiene usted un niño hiperactivo en la casa que corre todo el día, no le hace caso, no quiere escribir el lento flojo Tiene fea letra para viendo esto de guerra Hágale practicar la caligrafía, hágale practicar la coordinación de la vista con la mano, con la pizero de colores de lo que tenga al alcance y mira cómo el estudiante va diseñando la creatividad oh, Es el mejor anuncio que he visto en toda mi vida <risa> Esa señora se echó unas barras que, que ni las vi venir sinceramente no pero dejando a un lado la canción creo que ese artefato no sé qué es pero me hubiera sido muy bueno en la escuela eh cuando era pequeño no tiene tantas cosas por hacer chilero nada pero qué cuentos de redimidos qué cuentos de funky qué cuentos del mejor rapero del mundo esta señora lanzó más barras de lo que un rapero ha lanzado en toda su vida creo no <risa> No, qué lindo perrito No sé por qué estamos haciendo así Pero está muy lindo Vamos ver el video Bueno, como decíamos en el video Número uno, vamos a lavar nuestro Hongo madre con vinagre De manzana, para que se le quite Todo lo morenito Perdón tomo lo morenito que tiene arriba, antes de... Ay, perdón. Antes de poderlo... pasar a nuestro... a nuestro recipiente, no debemos de sentir... Perdón. No, no debemos de sentir asco. <risa> no debemos de sentir asco, dice la señora. La señora ya se echa toda la hueca a la encima del pobre. Agua y dice que no debemos sentir. El hongo es muy saludable y tiene un sabor como de té. No, no. Vídeos hay locos, no. Si vas a dar una receta de cocina, asegúrate que no te digas con no. No, por señora, yo cuando sea papá. que eso es algo que haría yo, eh. No me van a dejar tener hijos de verdad. No siento mi culo. Es que ocurre el año. Cepillín. Uno, Estoy con cepillín. <risa> Siento al perrito porque lo aplazaron Pero el que haya hecho ese video El que haya hecho ese video está loco de verdad, no hey, pues amigos, este ha sido este gran video del día de hoy Espero les haya gustado, si les saqué una sonrisa Háganme saber en los comentarios, si les gustó dejen su like No olviden compartirlo con otra persona, con un amigo Que crean que se va a reír mucho con esto y suscribirse. Si tienen más videos así de buenos pueden mandarlos a mi Instagram, a mi Facebook o me los pueden mandar por Gmail y estaré reaccionando a ellos en un próximo video. Así que sin nada más que decir, los quiero mucho, Dios me los bendiga, nos vemos en una próxima aventura, en un próximo video. chao chao